Ya pasándome horas escuchando historia oh, sí, historia, historias de esa experiencia. Anafiero que mola hacer, mola hacer macriesta historia, todo esto, todo el asunto, ha podido ser una per así horas, milodas y digotas en historias a partir de estas días. Quisiera sí. poner sí. más bien énfasis en lo que aprendimos, en las lecciones de nuestro error, en qué cosa no hicimos bien. Θα, θα, θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στα διδάγματα που βγάλαμε από αυτή την εμπειρία και από τα απαλλάσσει που έγιναν για να μην επαναληφθούν. Αυτές οι iniciativas la gente son nuevas y tendemos a tratarlas como las anteriores con las formas anteriores de hacer política. Este es uno de los desafíos más mm. grandes. Ένα από τα μεγαλύτερα, ε, όχι εμπόδια προκλήσεις που έχουμε είναι αυτές οι κεντρίες πρωτοβουλίε, οι οποίες προέκυψαν μέσα από τους πολίτες ε, να τις χρησιμοποιήσουμε για να πάμε παρακάτω. Για παράδειγμα, στις κεντρίες πολιτικές πολιτικές έχουμε πάντα ένα νό, ένα και ένα hay quienes dicen no al capitalismo y entonces tiene sí al socialismo. Esta es la forma normal de hacer política en el pasado. Un no con un sí. Sí, un momento. Le digo que ti, ley oti... La ley La Ε, και, και, ναι, και κόμματα τα οποία λένε όχι στο καπιταλισμό, ουσιαστικά λένε ναι στο σοσιαλισμό. Ε... Ή λένε όχι στο καπιταλισμό, λένε ναι στο σοσιαλισμό. Δηλαδή λένε είτε όχι είτε ναι περισσότερο. Είναι ανάμεσα στο ναι και στο όχι. κλείσει. Sí. Una de las características del nuevo movimiento es que tenemos un rechazo común, un no firme. No queremos esto que está pasando, no queremos este gobierno, no queremos esta política económica, no queremos esta estafa. Una de las características de es un gran Στις, στις συγκεκριμένες πολιτικές, τις κυβερνήσεις, στο, στο, στο ένα μεγαλόχρηστη ξαπάτηση και γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Mm. Sí. Pero tenemos que reconocer que muy distintos sí, hay muy distintas afirmaciones, muy distintos proyectos e ideales mezclados en este movimiento. Tenemos que reconocer nuestra pluralidad con distintas posiciones. <σ gentleman> yeah. και, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα στα. Σ, σ, σ, σ, σ, σ, στα όχι ιδέε μα, ιδεάλειε. Στα, στα, στα, στα, στα καινούργια κινήματα και στα ιδεώδη που έχουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλουραλισμό και διαφορετικά project τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδέε ναι 네, και τα οποία θα πρέπει να. να τα δούμε. Αυτό δεν είναι ένα αλλά είναι η πλούσια του riqueza de esa pluralidad de iniciativas de corrientes de actitudes que son realmente los que enriquecen en el movimiento uh, una de las cuestiones que hay por medio es que se trata muy claramente de un movimiento que busca que la gente tome en sus manos el control de sus propias vidas. en En España le están llamando a eso democracia real. En España foto pero no Le dijimos. Sí, sí, en lo más en España foto no llamamos democracia. Sí. Nosotros le llamamos aquí democracia radical. Emis democracia emis emis en su raíz. Sí. Hemos adoptado el nomazume eh él es suástica democracia. Sí. Y nosotros la pasamos en la experiencia de nuestras comunidades indias. Que así, parar, por και αν vivísτε así, σύμπαρα από πολλού φίλου. Και αυτή η, κουλτού... η ρίσκα στην Δημοκρατία είναι, βασι... είναι βασισμένη στι τοπικέ ηθαγενεί φυλέ, οι οποίε ούτω την είχαν στην κουλτούρα του εδώ και αιώνε. Είναι κάτι δηλαδή, που προπήρχε. Sí. E, diciendo que ya son experimentos de democracia directa y que están retomando la vieja tradición de lo que ustedes inventaron hace muchos años que más más la de parte eh, creemos que es muy importante tomar esos antecedentes, los antecedentes de los pueblos indios con los antecedentes de sus antepasados. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que esto es muy nuevo, que es una novedad, que está creándose algo enteramente nuevo. Sí. Eh, a ti, me parece que es muy importante, o sea, que, modo, se en el Από το προηγούμενο, αυτό που υπήρχε προγονικά στον ελλαδικό χώρο και το οποίο ουσιαστικά όπω από την άλλη είναι και παράλληλα και καινούριο. Αυτό που ξεκινάει σε. Στο ίδιο τύπο, όταν η έμφαση πρέπει να είναι σε αυτήν την κριτική popular, en esta creatividad de la gente για να la την en σε manos, tenemos que πρέπει να condiciones de la transición. Yeah. Yeah. και επίση yeah. πρέπει να <σχύ> παράλληλα ουσιαστικά <σχύ> με το να πάρουμε <σχύ> την κατάσταση στα <σχύ> χέρια μας μέσα από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων αυτά που έχουν στο μυαλό τους και τη, τη φαντασία τους <σχύ> πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά και πώς θα είναι τα πράγματα, πώς θα πρέπει να τα φτιάξουμε για τη μεταπολίτευση δηλαδή για το μετά από αυτό που ζούμε τώρα Θα βγει το και η κυβέρνηση μπορεί να συμβεί ένας tenemos que imponerle al gobierno real formas que sirvan como sombrilla, como cobertura a la creación de la nueva. Sí. ¿Gonos dónde se hace una que del y que la κυβέρνηση y las κυβερνήσει son anícanas a resolver el problema? Parte de los asuntos que hace cuatro años aquí en Oaxaca. Nos crearon en mucho conflicto, era negociar o no negociar con el gobierno. Y un tema, que podemos distinguir dos cosas a distintas. Una... Sabiendo que el gobierno no puede resolver los problemas, no hay que pedirle lo que no puede hacer. Sí. Un segundo. Και, sí. Sí. Yom, señoría, hay que imperia, hemos dos que el es para los problemas. No se mismo tiempo, tenemos que imponerle restricciones. No simplemente tirarnos eh, eh, del gobierno, tenemos que imponerle cosas que el gobierno tiene que dejar de hacer. Sí. Esto es parte de la movilización popular. Sí. Tenemos que pensar que la movilización tiene dos vertientes, una para tomar la cosa de nuestras manos y otra para impedir que el gobierno haga lo que está haciendo.